Suban una foto con su perro adoptado con el numeral selfie con conmigosque y a las 10 mejores fotos se ganarán una membresía de Laika que les da el 15% de descuento en todos los productos durante un año. Solo tienes que mencionar Laika Mascotas y Daniel San Pedro Espina, numeral selfie con conmigosque. Laika. Laika.